¡Gol! No han pasado de 5 minutos y han encontrado el rumbo para ponerse por delante Puede que dispare solo con la pierna buena, pero es un jugador de una gran calidad ¿eh? En cuanto se colocó en la derecha sabíamos que iba a ser gol ¡El estadio entero aplaude el gol! ¡La afición a Morales. Adentro. Es un gol. Le han cogido gusto, donde llega un golpe al rato el siguiente. Me pregunto una cosa. ¿Alguien tenía dudas sobre lo que iba a pasar con Magarón la pelota? Nadie, seguro. En cuanto le pegó con la derecha, solo. Chufado, se adelanta debe colgar el balón al área ¡Salió fuera, hay que ser más preciso ha tenido una buena oportunidad y no la ha sabía aprovechar bueno mala suerte ¿Te envía el balón al hueco la idea era buena pero el disparo defectuoso sabes que cuando uno falla en un tiro lo mejor que puede hacer es volver a intentarlo para quitarse el mal sabor portería y zas por ahí ha metido el balón en ese gol la combinación entre los dos salió perfecta ¿eh? su carrera estuvo en perfecta sintonía con el pase recibió una vez que llegó la pelota solo tuvo que meterla ya el público le está haciendo notar a jugadores y técnicos que no está contento Eliseu el portero se hace con ella. El silbato del árbitro señala el final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Bueno, con la primera parte terminada ya puedo recobrar el aliento. Creo que Esperar al momento adecuado y no ha fallado. Estoy seguro de que le agradecerá ese magnífico pase. Le metió el balón a través de la defensa cuando estaba seguro de que el delantero iba a poder llegar a él. ¿eh? Un pase realmente fuerte hacia arriba. Le pegó desde cuenta. De ahí es el sitio para poner un centro. ¡Pues bien! Pedro Ríos. ¡Qué control de pelota! El árbitro sanciona la falta con tiro libre. ¡Es amarilla! Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que arriesgaba la cartulina. ¡Se la... cambio del partido. Es una buena decisión, eh. Ya tenía una amarilla y corría el riesgo de que le sacaran la segunda. Desdeicom. ¡Es vosotros! Ha visto exactamente cómo tenía que pegarle para que entrara. Y ha seguido a pedir de boca. En ese gol la combinación entre los dos se le sacaron compañero colocación del portero Puede ser el gol de la igualada El derechazo ha sido correcto pero la intervención del portero es espectacular Sonó el silbazo Se acaba el encuentro